A mi Mirta muchas veces me amenazó con, terrible acusación contra la diva de la televisión. Las estrellas del mundo del espectáculo suelen ser personas muy sensibles con su imagen pública y, por ese motivo, cuidan todo lo que sucede a su alrededor para tener el mayor control posible de la información que circula sobre ellos. Por ejemplo, según un rumor muy difundido, Madonna, la gran estrella del pop norteamericano, le prohíbe a todo el mundo mirarla a los ojos porque siente que ese simple gesto le quita energía y la perjudica. Por ese motivo, cuando ella entra a un escenario, técnicos, músicos y iluminadores, en teoría, deben bajar la mirada y evitar el contacto visual a toda costa. Mirtha Legrand tiene un estatus, en Argentina, similar al de Madonna en Estados Unidos y todo el mundo sabe que es muy sensible sobre ciertos temas, por ejemplo, su edad, tópico que, hasta hace no mucho tiempo atrás, no podía mencionarse sin generar su ira. Luis Ventura, ex panelista de intrusos e histórico periodista de espectáculos conoce bien el tema porque tiene varios enfrentamientos muy fuertes por divulgar información sensible sobre la viva de Canal 13. De eso, precisamente, habló en Por sí las moscas, el programa de radio que se emite por AM la 1110. A mi Mirta muchas veces me amenazó con llevarme a tribunales. Toma la justicia con mucha liviandad. Una vez fue por decir su edad. La señora se sintió dolida por una situación que yo no busqué. Creo que llevó a la cosa demasiado lejos. El periodista también habló sobre el estado actual de la televisión. Cada vez tenemos menos periodistas, al haber menos gente preparada el lenguaje es peor en televisión. Los Martín Fierro de Radio van a ser transmitidos por NET.